Lo hice. Hola mis amores, les habla Alexa Calcaño en un nuevo video. Este video es un blog que les había prometido por Instagram. Me dijeron que querían que se los dividiera en dos, así que esta es la primera parte. La segunda parte, no sé cuándo la voy a subir, pero... Les prometo que se las voy a subir ya prontito. Esta es la primera parte, disfruté un montón editarlo, me encantó editarlo y pues hacerlo para ustedes y espero que, que les guste, que lo disfruten, que sepan qué fue lo que pasó en el crucero. Y pues si lo visitan o algo, visitan ese crucero o visitan esa isla, pues ya sepan más o menos qué hacer o a qué playa ir y esas cositas. No olvides seguirme en mi Instagram que también pongo mucho contenido allá. Y al suscribirte en la parte de abajo, no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora sí, vamos a empezar con este video sin más. Espero que lo disfruten. Bye. ¿Quién va a dormir en el mueble? Eh... Gracias. Hoy mami yo estamos de gemelas Y voy a hacer mountain climbing no. ¿Verdad mami? No, no. Sí, estamos rock. rock climbing Voy a hacer rock climbing yeah. yeah, vamos a ver cómo es Yo espero que no haya tanto frío Porque si no me voy a congelar ¿Y tú? ¿Vas a hacerlo? Hola. Bueno no sé, Ay yo voy para el basketball court que está al ladito yeah. Que está al Vamos ya <risa> casi Oh Dejá hacerlo de nuevo, no pude grabar. Estás loco. Nos vemos. Espero que hayas disfrutado mucho, mucho este video. Esto ha sido todo por el video de hoy. Y pues los espero en esta semanita para más videos. Viene otro vlog pendiente por ahí. Y viene el vlog de Culebra que fue el anuncio de Coca-Cola en el que voy a salir. Así que estén bien, bien, bien, bien, bien pendientes a esa, ¿Ok?